Vamos a ver cómo quitar una página de un PDF en Windows 11. Ya hice un video de cómo hacerlo con el navegador Microsoft Edge. Ahora vamos a hacerlo todavía más fácil con esta web. Te la dejo en la descripción del vídeo. Elegir archivo o arrastrar a la ventana manteniendo el botón derecho del ratón pulsado si no tienes pantalla táctil. Marca la página que no quieras. Pueden ser varias. Eliminar páginas. Descargar PDF. Ya tendrás tus páginas removidas. Gracias por la visita.